La Asociación Dominicana de Profesores ADP anunció mediante rueda de prensa este martes una paralización de docencias para el próximo miércoles 3 de octubre en todos los centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís.